Es Director argentino firulete. de cine independiente según la Real Academia Artista sensible, vanguardista, posmoderno, conceptual, pretencioso, neurótico, hipster, inentendido, egoísta, acosador, caprichoso, sádico, boicoteador, psicópata, mala persona, son... Gato, ...hijo de... UPA 2 Una segunda oportunidad malgastada Este miércoles por ISAT